Esto es En Serio, él es Luis Carlos Díaz Y ella es Naki Soto con su franela de la vaca mariposa Naki, hoy nos acompaña Julio Castro Julio Castro es médico infectólogo y además profesor universitario Se ha encargado en Venezuela de hacer muchos estudios y análisis Pero uno de los más importantes es la encuesta sobre los hospitales Que nos permite tener un diagnóstico de qué pasa con el sistema de salud actualmente en Venezuela Bienvenido Julio ¿Cómo está? ¿Cómo está eso? Mal Obvio. Crónicamente mal. Siempre es bueno empezar con una introducción de por qué hay, por qué los médicos hablan de hospitales. O sea, por qué un médico que es profesor habla de la situación de los hospitales cuando debería decirlo el gobierno. Bueno, el gobierno no lo dice. Tenemos bloqueado la información, no tenemos información ni de calidad ni de no calidad, no tenemos ninguna. Por lo tanto, las ONGs, y esto funciona como una ONG, intenta suplantar, un poco decirle a la gente qué está pasando. Empezamos con algo que nos ayudó Luis Carlos en ese momento, la encuesta empezó como crowdsourcing. Okay. Eh, la gente opinaba sobre los hospitales, después nos pusimos un poco más serio y nuestros médicos de los hospitales, a través de una encuesta digital, nos informan semana a semana, desde noviembre de 2018 hasta ahorita, qué va pasando. Medimos 42 items y, bueno, hablamos sobre eso. En, este, en esta encuesta de julio, que mide hasta julio, queríamos ver cómo está la situación de las emergencias en términos de abastecimiento de medicamentos relacionado con todo lo que ha pasado este año en el país, claro. ayuda humanitaria, apagones, tal, no sé qué. Y lo segundo, con eh, los servicios específicamente. Yo tengo una preocupación que es que, ok, ¿qué podemos decir nosotros sinceramente? O sea, con un número de cómo está la situación de luz y agua en el país. Ahorita respecto a marzo, por ejemplo. ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? ¿Hay algún patrón? O sea, que queremos ver cómo, ¿qué está pasando? Y los hospitales, que es lo que nosotros vigilamos, miden eso también, medimos cuántas horas a la semana se va la luz, cuánta, cuánto tiempo tienen agua y lo hacemos toda la semana de la misma manera, lo cual en Venezuela ya es un tema eso ¿no? Desabastecimiento, que es el primer elemento Empezamos sí. con 49.6 de desabastecimiento, noviembre de 2018 Nosotros elaboramos una lista de 20 medicamentos, porque no puedes evaluar todos. Claro. Esto. 20 medicamentos que los expertos de emergencia dijeron son cosas imprescindibles de esos 20, medimos hay, no hay, hay, no hay, y sacamos un score. Y ese score lo promediamos. Empezamos en 49 puntos y tanto, significa que de cada de un paciente que tiene una emergencia y llega un, a una emergencia en un hospital y requiere un medicamento, la probabilidad de que no lo consiga es 50%. De, de ese medicamento depende de su vida, ojo. ¿no? Estamos hablando de adrenalina, estamos hablando de medicamento para el asma, estamos hablando de medicamentos para una crisis hipertensiva, cosa simples empezamos en 49 y en julio tenemos 43 de desabastecimiento es decir, mejoró 6.4% hay menos desabastecimiento en 6 puntos porcentuales menos que noviembre con sus altos y sus bajos y es la primera vez que encontramos algún indicador que mejora un poquito okay, de todas las cosas que medimos nosotros nos comprometimos en decir la verdad desde el principio, sí. y bueno la pregunta es ¿por qué mejoró? bueno, en, de marzo para acá lo único que ha habido nuevo es la ayuda humanitaria. Y eso implica Cruz Roja Internacional, con sí. sus variedades, y Sistema de Naciones Unidas. Que parte de los elementos de estrategia que ellos tienen son los que se llaman kits de emergencia. Los IEHK son un combo, una, cosa, una estructura que tiene pesa uh -huh. una tonelada, sí. trae medicamentos para 10.000 emergencias. Wow. Y eso trae, los pusieron en las emergencias del hospital. Entonces, eso creo que es lo que, en nuestra opinión, explica... ¿Por qué ha mejorado ese índice? También medimos el índice de desabastecimiento en pabellones. En vez de ser 20, son 12 ítems y medimos. Ahí no mejoró nada. ¿Por qué? Bueno, porque la emergencia está hecha, tiene como objetivo mejorar la atención de la emergencia. Claro. Son medicamentos para emergencia. En anestesia, tienes otros medicamentos mucho más complicados. gases uh -huh. anestésicos, medicamentos para dormirte. O sea, son como unas cosas y ahí no mejoró, se ha mantenido más o menos igual. Entonces, bueno, si se cumple el objetivo de mejorar la emergencia, el kit, los kits están haciendo, están haciendo un impacto, en nuestra opinión un impacto muy pequeño. Claro, sigue siendo, an, claro antes era 5 de 10, ahora es 6 de 10 la puesta. O sea, no, Exactamente. Claramente. Entonces, bueno, eso es lo que hemos visto en términos de desabastecimiento. Miramos también si hay algunos patrones del desabastecimiento. Y el patrón es claro. Y ha sido así persistentemente. Occidente está peor que el resto del país. Se comporta radialmente. Eh, Cara eh, Distrito capital. Eh. Carabobo y Aragua son los que están menos mal del resto del país. Pero de ahí en adelante, radialmente, los estados periféricos son los peores. Vale decir, la frontera. Zulia, Táchira, Bolívar y Amazonas. O sea, a medida que te alejas del país o sea, Venezuela no es lo que pasa en Caracas Claro. Y lo vemos por los servicios también Entonces, En desabastecimiento funciona muy claramente A medida que te alejas del centro Va empeorando la cosa Y las realidades en esos países son bastante peor Que en el, en el país, por ejemplo Dices esos países como de verdad Si sí, fuesen países okay, fragmentados absolutamente. absolutamente Trujillo, por ejemplo, hay un hospital en Trujillo Que tiene 89% de desabastecimiento Pegado todo el tiempo En cambio tienes hospitales en Caracas que están en 20, 30, 15, hospital de niños, por ejemplo, que, que tiene mucho uh -huh. foco de todo el mundo, es el que tiene el porcentaje de desabastecimiento más bajo de todo el país. Claro. O Entonces, sea, bueno, queríamos ver los hospitales cómo se comportaban, queríamos ver las regiones y ese parámetro nos dio ese pixelamiento del de la crisis, de alguna manera se ve reflejado. Ahí. Y si toca cruzar el asunto del desabastecimiento con los servicios básicos. Ok, buenísima esa pregunta, nadie me lo había hecho. Tienen el mismo patrón. El occidente peor que todo, o sea, nosotros medimos promedio de horas sin luz por hospital. En Zulia es al revés. Es los claro. peores. En Zulia mire cuántas horas hay de Exacto. luz. En Zulia son los peores, Táchira es de los peores, Trujillo es de los peores y Amazonas. O sea, ese eje que está por allá siempre es el peor en agua y en luz. Siempre agua se comporta que sigue a la luz, ¿no? O sea, donde se va la luz se va el agua también. Claro. Pero por ejemplo, el dato de agua, 71% de los hospitales del país tienen agua intermitente. Eso es un promedio de dos o tres veces al día por cisterna, no por tubería. Entonces, eso sí, eso no ha mejorado nada. Electricidad, cuando los apagones empeoran, pero aunque restablezca, no, o sea, no tiene 100% de luz ni, pero ni cerca estamos de sí. la esa situación es muy lejos de estar normal. Ahora, Julio, para mí hay una dimensión que es importante, que es la decisión política. Es decir, que un hospital de Trujillo tenga tantos es porque hay un grupo de funcionarios, una cadena, que decidió que fuese así. Es decir, porque no es ni siquiera un tema de, de, de que haya o no acceso o incompetencias, porque Efectivamente, si hay en Caracas, ¿por qué no hay en Trujillo? Entonces, ¿qué está pasando allí? ¿Por qué porque se castiga a la provincia? Es una pregunta interesante porque yo no, no, no, no tengo la, la respuesta clara. Yo veo como dos drivers de eso. Hay una decisión formal. La decisión formal es a lo contrario. Es, ok, decidí dar abastecimiento a las zonas críticas, que es lo mismo de electricidad y luz. Yo creo que alguien en el gobierno ha decidido, mira, ¿sabes qué? Vamos a enfocarnos lo poco que tenemos eh, para evitar que se arme un sampleborio nacional. Por eso es que vemos Caracas protegida por eso okay. es que ves Valencia protegida okay. entonces eso es a expensas de los que nos protege, entonces sí. quizás no es que decidiste embromar a los de allá sino que quisiste favorecer a los de aquí claro. y eso te deja en el camino lo que quedó, notamos por ejemplo prometimos ser sinceros y lo vamos a hacer por ejemplo el primer apagón duró cinco días casi uh, contamos nosotros que no es exhaustivo eso pero contamos 26 fallecidos 70% de las plantas no funcionaron en ese primer apagón, en el segundo solamente fallecieron 6, 80% de las plantas funcionaron y en el tercero no falleció nadie y el 100% de las plantas funcionaron. Okay. Hay una decisión tengo que decirlo, de alguien, del gobierno de la ayuda humanitaria lo que sea de, mira, no podemos permitir que haya tanta dificultad con los apagones en los hospitales, uh -huh. metieron plantas cambiaron plantas, revisaron que tenían gasoil claro. o sea, hoy una, se ve que hay una intencionalidad en mejorar pero bueno, eso estamos mejorando la parte de abajo en la medición, lo de arriba no termina de mejorar. Entonces, creo que alguien está haciendo un esfuerzo por tratar de mejorar, pero la capacidad operativa real que tienes, porque no hay gasolina, porque no tienes eh, circulante, porque no tienes insumos, etcétera, etcétera, es que la situación de los hospitales es mala, crónicamente mala, y pareciera que está tendiendo a regularizarse lo malo que vamos uh -huh. Ya no hay mm. tantos picos si no estamos crónicamente mal. Julio, a mí me estresa un poquito esta historia. La semana pasada la Organización Panamericana de la Salud lanza una alerta por el dengue en Latinoamérica y dice, ah, que hay un bote, gente infectada, hay que hacer algo. Inmediatamente cada país va diciendo, de para allá un momento, yo tengo 2.000, yo tengo 3.000, yo tengo 4.000, yo tengo medio millón, yo tengo tal. Y nosotros seguimos en blanco desde cuándo no tenemos nosotros... La, el boletín epidemiológico y cómo se está comportando Venezuela con base a esta historia. Tres años sin boletín. Wow. Ya cumplimos tres años sin boletín. Una cosa que es un derecho en todos los países del continente. No, además es una obligación. obligación. O sea, está firmado. Cada país tiene la obligación de hacerlo. Okay. Y la obligación con sus nacionales y con los vecinos, porque hay enfermedades que pueden pasar. Con dengue, yo no, no estoy tan estresado ahorita por varias razones. uno, nosotros ya demostramos hace tres años que Google no dice lo mismo que el gobierno no dice ok eh, Google Trend tiene una eso para nosotros fue una publicación científica verificamos que lo, cada vez que tú te metes en el cuadrito de Google y pones dengue eso equivale bajo un algoritmo que nosotros desciframos al número de casos de dengue en el país semana por semana wow. vamos, ya. vamos a hacer un paréntesis <risa> aquí para explicarle a nuestra audiencia que Julio Castro yo lo bauticé el Dr. Geek ¿qué carrizo haces con Google Trends para convertirlos en datos epidemiológicos? Okay, nosotros agarramos y le escribimos a Google y le dijimos mira, nosotros estamos en esto, nos dieron acceso a su base de datos uh -huh. y comparamos los casos de dengue oficiales del Ministerio de Salud desde el 2004 hasta el 2014 o sea, 10 años, semana por semana okay. contra el algoritmo de Google Trends, de las búsquedas la Google. gente buscando información síntomas información, información, información. Cosa, de dengue teniendo el outcome o sea desciframos la fórmula okay. <risa> ok. y con la fórmula ah bueno ya yo sé semana a semana cuántos casos hay y eso yo creo que no hay razones si se comportó durante 10 años no hay razones para que no se comporte sí, se ¿Seguro? Bien. Sí. lo hicimos para dengue, ya lo publicamos ¿Y, y lo hicimos para zika y chikungunya y funcionó bastante bien también, lo vamos a publicar okay. o sea, estamos en revista estamos en revisores malaria es diferente ¿Por qué? Porque la mayoría de las zonas donde hay malaria no hay internet. La malaria es un tema que la gente no entiende bien de qué va. Esa malaria no funciona tan bien como sí. nosotros quisieramos. Sí, okay. sí, sí. En dengue tenemos patrones regionales, tenemos casos por semana y, para respuesta a la OPS, la verdad, nadie sabe qué pasa con dengue en el continente americano, en el mundo en general. Por ejemplo, nosotros, para mí dengue es una enfermedad, digamos, cercana de investigación. Cuando tú ves los patrones el patrón de dengue en América es cada tres años tienes una epidemia. Ok. Uh, en todas partes. Pero los años no coinciden Brasil con Venezuela, ni Colombia con Venezuela. No, Yo no sé por qué. Los mosquitos de fluctúan. No, no. Son los no mismos mosquitos. No sé. <risa> okay. Pero lo hemos comparado contra la pluviosidad, o sea, contra la lluvia ¿Sí, que cae, contra variables entomológicas, densidad ética. Mira, no hay una. Nadie le ha entrado a eso. O sea. Hay gente trabajando inclusive en Big Data con algoritmos complejos para tratar de cifrar qué pasa y la verdad no tenemos muy claro qué. Lo cierto es que a pesar de que hay una alarma de epidemia de dengue en la región, Venezuela no se ha comportado dentro del contexto de esa epidemia. Venimos de dos años muy silenciosos de dengue, o sea, muy pocos casos. Nosotros estimamos que hay un espigón pronto, pero pudiera ser o no pudiera ser este año en Venezuela el pico de dengue empieza ahora en octubre, en noviembre y termina en Semana Santa okay. entonces, bueno, si van a ver los casos van a venir ahora, hemos visto cierta, por Twitter al menos pues yo no veo BTV <risa> eh, cierta <risa> campaña en contra del control domiciliario de la ERE por okay. parte del gobierno, uh -huh. y nos parece bien o sea, sí. wow, nos parece que es lo que deben hacer de verdad, y si es como una preparación a la época vale, creo que está bien mm. Venezuela tiene el índice aérico más alto de toda América. ¿Qué es el índice aético? Por cada 100 casas, ¿cuántos reservorios hay? Reservorios o sea, de Sancudo. De Sancudo. Ahí es. Tú vas casa por casa, se supone que tienes que buscarlo, y Venezuela tiene en promedio los últimos datos publicados 21%. Lo aceptable es lo 2%. Madre en epidemia 5%, nosotros estamos en 20%. O sea, hay mucho que hacer y ese que hacer, no. ¿qué es? Bueno, en educar a la gente. Okay. Nosotros hicimos tener agua en las tuberías, por ejemplo. Sí, para sí. no tenerlas Exacto, en los, exactos, en los chévere, Exacto. Pero ya yo, que nos Yo puede. le, le retuiteé al ministro que en estos días puso eso. Estábamos en una campaña. Bueno, la primera campaña es que pongan agua. Pues. Si ponen agua, a lo mejor la gente no guarda tanto, lo cual no es exactamente así. Pero bueno, en todo caso, ayuda. Nosotros hicimos una medición de necesidad en la Universidad de Floresta. Sí, zona privilegiada <risas> Caracas. Okay. 60%. Pues. Claro. Madre mía, por las altísimo. bromelias y el poco no, de mata que tienen. Claro. Ahorita, ahorita, estamos con un proyecto de investigación que nosotros <risa> tenemos por la universidad, que todavía hacemos investigación. Pusimos una cosa, que se llama una hobby trampa. O sea, una trampa de mosquitos hechas con material reciclable de botellas de Coca-Cola. Les pusimos un Arduino adentro, que es un, una computadora que cuesta 10 dólares, que tiene un microchip, que tiene un lector láser, que cuenta cuántos mosquitos entran por unidad de tiempo. <risa> el <risa> doctor Guy, en serio. <risa> Y eso tiene además un, un chip de, de telefonía que emite una señal en SMS que dice cuántos mosquitos. Si eso lo pongo en un mapa de la ciudad, yo pudiera traer una densidad en tiempo real de los mosquitos en urbanizaciones. Estamos probándolo en dos centros para ver que eso funciona. ¿Seguro? O sea, bueno, tienes una sensación de, mira, aquí hay más. Yo sea, mira, tengo que ir más allá y allá fumigo mejor. Sí, educo a, a la gente. Veo si hay más casos. En el caso de Zika sería crítico por el tema de la transmisión sexual. Claro. Este proyecto lo pagó Zika realmente. Para nosotros es el proyecto Zika, pero toda la enfermedad que se transmite por el mismo vector tienen el mismo beneficio. Vale decir dengue y chikungunya. Entonces, bueno, todavía no tenemos los datos. O sea, las ovitrampas están sembradas ahorita. Las organizaciones de la gente que saben que tienen ovitrampas en su casa, le hicimos una encuesta. Eh, claro. estamos como trabajando con la comunidad de esos temas es parte de nuestro proceso de investigación científico para nosotros esto es un tema científico para ver cómo bajamos la ansiedad ética en las casas teniendo información dura de qué está pasando allí. Ajá, pero esa conducta cambió, Julio, yo en alguna oportunidad te escuché que un mismo sí. mosquito era vector como de cinco enfermedades diferentes. Sí, era el mismo, es que es terrible. El mosquito pega dengue, zika, Chihuahua, Chihuahua, pero hay unas que, fiebre, eh, fiebre amarilla amarilla West Nile, okay. Okay. Eh, en, encefalitis hemorrágica venezolana, o sea, okay. ese mosquito es muy malo. Pues. De acuerdo. Estando en Sucre, cuando trabajamos en Sucre, tratamos de entender cómo pensaba la gente el dengue. O sea, cómo la gente desde la comunidad piensa el tema del dengue. Hicimos una encuesta que medía conocimientos de la enfermedad, si sabía los signos de alarma, cuándo debería el médico y cómo controló el vector. Los venezolanos son unos expertos en signos de alarma. <risa> todo el mundo sea, diagnostica dengue, de todo el mundo. No <risa> hay que ir para el médico para diagnosticar Asombroso. dengue. Saben mucho los signos de alarma, saben que el virus, pero no saben nada de control vectorial, lo cual okay. es paradójico. Entonces nos dimos cuenta, los, nuestros estudiantes de medicina fueron con un rotafolio y les enseñaron a la gente cómo se controla el vector. ¿Qué hicimos? Medimos vectores en casa, medimos la encuesta, les dimos la charla y volvimos seis meses después. ...a las mismas casas... ...la gente aprendió a controlar el vector... ...bajó la densidad ética... ...y permanecían con los conocimientos... ...o sea... ...la gente se educa y aprende... Okay. ...de acuerdo... ...también medimos... ...cuánta gente tenía agua... ...y cuánta gente no tenía agua... Lo hicimos en la California... ...todo el municipio de Sucre hasta Mariche... ...paradójicamente... ...la gente que más agua tiene... ...más agua guarda... ...porque creo que tenemos... ...una cultura... ...de situación de desastre... ...y bueno tú tienes agua hoy... Y a lo mejor, muy probablemente no vas a tener. Entonces, guarda agua, guarda agua, guarda agua. O sea, eran como cuatro bidones de agua guardados en la California contra uno de Mariche, a pesar de que en la, en la California tenían agua todo el tiempo y en Mariche venía el agua cada 15 días. O sea, hay una lógica ahí que tenemos que tratar de entender, okay. sociológica, sí. no es médica, es, bueno, cómo se comporta la gente y cuál es el comportamiento de la gente que tiene que ver con que el mosquito esté en su casa. Porque el mosquito es como tu perro. ¿Cómo es que se llama tu perro? Pepe. Pepe. El mosquito, la gente lo cría, pero no se da cuenta. Y el mosquito vive dentro, dentro de tu casa. Entonces, poco de lo que haga la alcaldía afecta ese mosquito que es como Pepe, que es tu mascota. Los mosquitos terminan siendo una mascota de la, domicilio. Okay. Pero, y, y lo mantienen, lo alimentan, sin darse cuenta. Sí. Esa cultura hay que cambiarla. Porque si la gente no hace dentro de la casa lo que tiene que hacer, el mosquito sigue estando allí y sigue transmitiendo. Que ya dijimos algo. que hay que tener cuidado con los reservorios de agua. ¿Fumigar? Eh, ¿Matar ¿qué, criaderos? ¿Qué mata criaderos, tapa el agua, porque bueno, si sí, entiendo que la gente no tiene agua, ¿no? Sí, claro. yo no sé que no, si no tiene, pero si tienes un sitio donde reservas el agua, tápalo o utiliza el agua cada 48 horas, o la moviliza. Eso es dificilísimo, bueno, agarra un tobo y traségalo para otro tobo. De acuerdo. El solo trasegar hace que las larvas se mueran, claro. solamente movilizarlo. Entonces utilice el agua, no la dejes ahí guardada, el agua que utiliza primero el agua que está más vieja y no el agua más nueva. Sí. Hay como algunas estrategias que nos ayudan a que la gente tenga coping, como dicen los gringos, con el tema de vivir sin agua, que es una dificultad. Sí, una dificultad o una canción pésima de maná o sea, que hay que eliminar. Exacto. Julio, hablamos de medidas contra el dengue como si estuviésemos en 1950. Y evidentemente el país lanzó un retroceso tremendo. Hay gente que está pensando, planificando cómo hacer la reconstrucción al día después en materia médica. Sí. ¿Qué nos puedes contar de eso? Yo diría que más en materia médica que en materia de salud. En sí. una reunión todo el día hoy, toda la mañana, hay equipos trabajando en cómo quisiéramos que fuera la salud el día 1 hasta los próximos 20 años. O sea, esa es una tarea que tenemos pendiente porque... Esto no es solamente el tema de los servicios, sino muchas otras cosas. Y para eso okay. tú tienes que, ok, ¿cómo financio el sistema de salud? Uh -huh. ¿Eso va a ser con seguro social o sin seguro social? ¿La gente va a tener un seguro privado o lo voy a pagar? Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eh, de alguna manera, eh, eh, tenemos grupos de gente, académicos, gremiales, discutiendo estos temas. Eso no se ve mucho en la luz pública, pero ya hemos generado documentos. En las próximas semanas vamos a hablar de Plan País Salud, de cómo se, qué tenemos pensado para la emergencia, cuáles son las bases de eso. Y eso está, tiene que estar acordado con los economistas, con los de petróleo. Claro. O sea, trabajamos grupos en diferentes ámbitos que nos permiten tener una propuesta de país y un sueño de país que tenga viabilidad financiera, que tenga viabilidad logística, que tenga los recursos humanos necesarios que tenemos que formarlos o traerlos, en todo caso, o regresarlos. Todo eso lo estamos pensando. Y bueno, es así una super experiencia porque, bueno, ves diferentes puntos de vista, claro. diferentes opiniones, y esto tiene que ser un compromiso político. Los técnicos decimos una cosa, pero los políticos tienen que apropiarse de esa idea, hacerla de ellos y transmitirla, que son los que tienen más vocería. A mí probablemente no me oye nadie, yo tengo algunos poquitos seguidores en Instagram y en Twitter, pero los grandes voceros son los que tienen que apropiarse de esa idea. Y ahí hay una interacción porque en las discusiones hay diputados, hay personas del ámbito político y estamos como avanzando en una dinámica que tiene que ver con la dinámica del país, unas veces rápido otras veces lento, pero siento que nos estamos moviendo en un sentido positivo, de construcción de país, en nuestro ámbito de salud, y nosotros nos restringimos al ámbito de salud, pero el ámbito de salud hoy en día tiene que ver con todo, tiene que ver con educación, como hablamos, tiene que ver con nutrición tiene que ver con empleo, tiene que ver con salario, tiene que ver con servicio tiene que ver con muchas cosas, pero siento que estamos moviéndonos Ah, sí, y ese levantamiento de los datos, Julio, y, y en tu caso el perfil como doctor Geek, ¿ayuda a priorizar esas tareas pendientes? Porque muchas veces pareciera que en la presentación de estos planes a poca gente le queda claro qué va primero, qué va después. ¿Hay un orden para esas tareas? Sí, estamos tratando de establecer un orden. Buena parte de la información que tenemos las hemos levantado nosotros mismos. Hoy estamos discutiendo sobre una data de una encuesta de gasto en salud per cápita que hizo en la Universidad Simón Bolívar, por ejemplo, re, muy reciente. Entonces, bueno, eso te genera informaciones sobre las cuales tú operas. En COVID, que está en campo ahorita, sí, señor. también nos ha, nos ha dado información y nos sigue dando información. La encuesta hospital. Entonces, vamos llenando vacíos de información con información que nosotros mismos estamos generando. Entonces, bueno... Eh, la, el, la, la Organización Nacional de Trasplantes genera una información la epidemiología genera otra información la, el Observatorio Nacional de Salud genera información caritas genera otra información y al final esto es como un retazo, un parche de información que tenemos la responsabilidad poniendo juntos y sobre eso planificar para ver qué es más prioritario en el primer día, en las primeras 90 horas, los primeros 90 días estamos haciendo ese ejercicio Muchísimas gracias, Julio Castro, bueno, por acompañarnos. Gracias a usted. Él era Julio Castro, médico, infectólogo y como ven, además, experto en tecnologías, matemáticas, estadísticas, uso <ríe> Google Trends y Arduino. Muchas gracias. Él es Luis Carlos Díaz. Y ella es Naki Soto. Esto es En Serio. Puedes seguirnos en patreon.com. /naki. Naki y Luis Carlos, todo pegado.